Bienvenidos a Toons, yo soy Polaris y antes de comenzar con este video especial me gustaría hablarles de SnapTube. Todos sabemos las ventajas de tener contenido descargado en tu dispositivo. Y es que en todo momento y en cualquier lugar podrás disfrutar de tus videos y música favoritos. Y es que SnapTube es una aplicación súper confiable, segura y completamente gratuita, con la que puedes descargar contenido de todas tus redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, entre otros. Y por si fuera poco, esta aplicación también te permite ver videos en modo ventana flotante en cualquier momento. Les recuerdo que esta app no está disponible en Google Play, por lo que deberás utilizar el link de descarga que se encuentra en la descripción del video. Además, activar en tu configuración fuente desconocida para instalarlo correctamente. Así que ya saben, descarguen la app y disfruta de tu contenido favorito donde quieras, cuando quieras. En primer lugar, veamos 5 datos curiosos sobre The Old House. Primero, ya sabemos que Eda es una bruja bastante hábil y que de paso es muy buscada seguramente por su rebeldía. Pero tal vez no sabías que su hogar, Old House, se encuentra en un acantilado a las afueras de la ciudad y que dirige un mercado donde vende objetos encontrados en el mundo humano, que resultan ser bastante curiosos y misteriosos para los habitantes del reino de los demonios. Dos. Si hablamos de inspiración, Dana Terrence basó el diseño de la ciudad demoníaca en varios pintores europeos, entre ellos Remedios Varos, John Bauer y Jeronimous Bosch, por sus representaciones del infierno. 3. Luz no es una chica con habilidades mágicas o dones como algunos pueden especular, es una chica común con el sueño de convertirse en bruja siendo aprendiz de Eda. En principio, sabemos que Luz de alguna forma atraviesa un portal que la lleva de la tierra a un reino demoníaco. Una tierra poblada por todo tipo de criaturas mágicas, con una ciudad ubicada en los restos de un titán muerto. 4. Otra curiosidad es sobre el pequeño King, quien se dice que fue un poderoso mago en el reino de los demonios y que inclusive fue rey. Pero de alguna forma ahora perdió su título y ahora se encuentra atrapado en esta pequeña y peluda forma. Por último, tenemos que varias veces se ha nombrado que Luz tendrá que aprender magia en un ambiente poco probable. Esto hace referencia al hecho de que los humanos no son bien vistos o recibidos en el reino de los demonios, por lo que seguramente Luz tendrá que fingir ser algún tipo de criatura mágica para encajar y poder estudiar magia en el instituto. Para continuar con la siguiente sección me gustaría hablarles un poco de una curiosa técnica de animación llamada rotoscopia, una interesante técnica de animación con mucha historia detrás. Últimamente he observado algunos proyectos animados usando esta técnica, como por ejemplo el caso de Undone, próxima serie de Amazon Studios, y pensé que sería meritorio un poco de historia esta técnica fue inventada por Max Fleischer, quien la utilizó para su serie Out of the Inkwell a partir de 1912. Luego de esto, en 1937 Walt Disney estrenaría Blancanieves y los Siete Enanos, con un presupuesto de más de un millón de dólares para su producción. Desde entonces, Disney ha producido grandes clásicos de películas de dibujos animados en los que se destacan esta técnica, como lo es Alicia en el País de las Maravillas. De hecho, por esta razón es que se pueden notar similitudes de movimiento entre clásicos, como en La Bella Durmiente, Robin Hood, El Libro de la Selva, Los Aristogatos, entre otros. Para ser más específicos, esta técnica consiste en utilizar grabaciones de imágenes reales, que posteriormente se trasladan a dibujo mediante el calco de los movimientos, dando así mayor naturalidad. Cabe destacar que otras animaciones que contaron con esta técnica fueron Betty Boop y Popeye en el año 1930. Posteriormente, esta técnica fue utilizada para otros fines, como lo es en los efectos especiales de películas de Star Wars en 1977. Aunque en la modernidad esta técnica no es tan frecuente, se utiliza con mayor frecuencia una técnica análoga denominada captura de movimiento. En sí, la rotoscopia fue un descubrimiento clave para lo que conocemos como animación hoy en día estableciendo algunos de los primeros pasos y creando los primeros personajes animados, he allí su importancia. Pasando a otra sección... Una serie por la que me han preguntado frecuentemente es Tuki y Berti, y como les mencioné en el video anterior, he decidido traerles una breve reseña de la misma. Tuki y Berti es una serie para adultos creada por Lisa Walt quien anteriormente había trabajado en Boyack Horseman. Debo decir con toda honestidad que esta serie me ha resultado bastante entretenida. Para hablar de esta serie es necesario decir que efectivamente arrastra muchos tropos de la animación para adultos. Si quieres saber a qué me refiero con esto te invito a ver mi video el problema de la animación para adultos, no obstante tiene un valor muy interesante a destacar y es que rescata uno de los rasgos más interesantes de la animación y es esa flexibilidad. Si algo tiene la animación es que se pueden hacer cosas sumamente interesantes partiendo de lo abstracto y surrealista, exagerando situaciones al extremo para crear bien sea comedia como en los Looney Tunes de antaño e incluso momentos de acción sumamente frenéticos como el estudio de animación japonés Gainax solía hacer. En este apartado la serie brilla, ya que las series de animación para adultos se limitan a una animación más estática y menos expositiva, dándole un interesante Toque a su mor a través de una animación exagerada y absurda que muchas veces no te ves venir, creando a mi parecer momentos genuinamente cómicos. El problema con esto puede ser que a nivel de trama flaquea, por lo que el humor es menos situacional y más tendente a chistes visuales, lo que hace que puedas convertir cualquier situación en un momento cómico, lo cual sería genial si en el fondo no supone tanto esfuerzo. Es decir, la serie no necesita construir momentos cómicos, basta con hacer un chiste visual y nos harán reír, eso no le resta lo creativa que puede llegar a ser en esos momentos. Sí, pero que todo el mundo de la serie está construido a base de eso, el absurdo más puro, pero no sé, creo que si combinasen ambos tipos de humor podrían brillar más. Y para finalizar, sus temas. En un inicio, capítulos como el ascenso, las ladillas o el plumaje parecen querer plantear un tema, pero cuando parecen querer llegar a algo prefieren cambiar el foco. Por ejemplo, el ascenso muestra a Bertie intentando obtener un puesto importante, sin embargo, sus problemas de ansiedad de la mano de un acoso laboral la hacen volverse un manojo de inseguridades y cuestionamientos erráticos, que la llevan a pensar muchas cosas, entre ellas que su jefe no le prestará atención solo por ser mujer y que a nadie le importa realmente. Un poco después, en el mismo capítulo, la propia Bertie, en un momento de claridad, dice que quizás no sea que su jefe no la valora, sino que ella no se ha atrevido a luchar por el puesto. Esto es un tema interesante, los pocos pero existentes casos de personas que usan su sexualidad para hacerse víctimas y querer ver fantasmas donde no existen, pero la serie lo abandona y se enfoca solo en el acoso, un tema que es igualmente importante pero abandona un tema que nadie más había puesto en la mesa. Lo mismo pasa en las ladillas, la ansiedad de Bertie llega al extremo de mostrar cómo puede hundirse una persona en la locura estando en situaciones que representan tensión extrema para ellas, y lo hace hace magníficamente a través de una exposición visual bien marcada por una animación abstracta, pero aminoran el problema, haciendo ver que la ansiedad solo es algo pasajero que está en tu cabeza y tú mismo puedes controlar, y no es cierto. Muchas veces se necesita terapia para superarlo, no es cuestión de voluntad y así puedo seguir explicando cosas en la que la serie parece querer tomar riesgos, hablar cosas entintadas con comedia, sí, pero tratarlas igual, pero por alguna extraña razón no lo hace, y siento que de hacerlo podría brillar a más no poder. En lo personal es una lástima que haya sido cancelada por Netflix, pero tal vez si se hubieran atrevido a tomar un poco más de riesgo en sus temas, podría haber leído mejor. Ojalá pronto puedan encontrar un nuevo hogar y quizás en el futuro logremos ver una nueva temporada. Antes de finalizar, me gustaría hacer un pequeño reporte informativo, ya saben, para no perder la costumbre. En primer lugar, tenemos que recientemente se estrenó un pequeño adelanto de lo que será Long Gone Gulch, un piloto animado del que anteriormente les hablé en mi top de pilotos animados que merecen una serie. Ahora bien, en esta animación vemos la historia de dos sheriffs que quieren servir y proteger un mítico mundo occidental, donde conoceremos a la enérgica vaquera Raha. Hyde y al sarcástico snack a medida que se convierten en la ley de la tierra. Su improbable amistad hace que aprendan el uno del otro mientras lidian con diferentes problemas dentro de una ciudad llena de personas que no están exactamente de su lado. Entre otras noticias, oficialmente se encuentra cancelada la serie de Cartoon Network Ok, que yo seamos héroes. Las razones, la verdad, son muy simples. Y es que la serie ya no está recibiendo el apoyo ni el rating que recibía al principio, por lo que ya no es un producto rentable para Cartoon Network. Recordemos que hacer una serie es bastante costoso y realizar un crossover lo es aún más, ya que conlleva la compra de los derechos que se vayan a utilizar. El mismísimo creador, Jay Quarter, informó a través de su Twitter que no fue su decisión terminar la serie, sino que fue cancelada. Afortunadamente, el aviso se hizo con anterioridad, por lo que él aprovechó de realizar el final que tiene planeado para la serie. Estos capítulos serán estrenados a través de la app de Cartoon Network, así que lamentablemente ya no habrá más aventuras del pequeño que yo. Volviendo con los adelantos, recientemente alrededor de la marco de la Comic Con se estrenó un pequeño adelanto de lo que será la próxima serie animada de Wendy Tartakovsky, Primal, donde apreciamos una sangrienta batalla donde un cavernícola protege a unas crías de T-Rex de ser devoradas. Primal se estrenará en Adult Swing en algún momento de este otoño. ¿Qué piensas de esta próxima serie? Déjame tu opinión en los comentarios. Ahora vamos con nuevas series, y es que Disney Channel recientemente ha dado luz verde a un nuevo proyecto llamado The Curse of Molly McGee. En esta historia seguiremos las aventuras de Molly, quien desea hacer del mundo un lugar mejor, y a Scratch, un fantasma cuya única alegría proviene de la difusión de la miseria. Cuando uno de los hechizos de Scratch fracasa, se encuentra maldito para siempre en presencia de Molly. The Curse of Molly McGee es una producción ejecutiva de Bill Botts y Bob Rutt, quienes trabajaron anteriormente en Lego Star Wars de Disney XD, junto con el ganador del Emmy, Steve Lutter quien trabajó anteriormente en Kim Posible y en Pingüinos de Madagascar. Para finalizar, les traigo una noticia bastante curiosa y es que recientemente en el Twitter de Cartoon Network se estrenó un pequeño clip donde vemos a Wang Wang anunciando un regreso del tren infinito, junto con el letrero regresará. Tal vez no tengamos una fecha o un póster, pero sin dudas esto puede ser un anuncio de una segunda entrega de Infinity Train. Recordemos que desde hace años esta animación ha tenido un apoyo masivo contando con tan solo un piloto, logrando dar luz verde a una serie, por lo que no sería de extrañar que tanto el creador como la compañía decidieran lanzar una continuación, Aún no se saben más datos o si veremos de nuevo a Tulip o algún otro protagonista, pero seguramente con el tiempo habrán más revelaciones y no se preocupen, en cuanto haya más información los mantendré al tanto. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook para más noticias y en Instagram por si quieres conocerme un poco más. Te dejaré los enlaces en la descripción. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.